Una vez que hemos obtenido eh, los porcentajes de incidencia de cada ítem o rubro de la obra en el total, vamos a proceder a determinar justamente cuánto eh, corresponde eh, asignando los porcentajes de incidencia mensualmente a través de todo el desarrollo de la obra en el plan de trabajo que estamos considerando. Para nuestro ejemplo, a modo demostrativo, vamos a considerar una obra a desarrollarse en un plazo de ocho meses y vamos a comenzar a eh, establecer los porcentajes de incidencia que corresponderían a la ejecución de cada tarea, eh, considerando todas las tareas que podrían desarrollarse mes a mes. Vamos a proceder entonces a cargar, tomando referencia, cada uno de los rubros comenzando en este caso por replanteo eh, con el signo igual posicionado sobre la celda que queremos cargar, tocamos la celda que contiene el porcentaje de incidencia y eh, se carga el valor. Lo mismo vamos a hacer a continuación con el resto de los ítems o rubros de nuestra obra. En este caso para el mes 2 eh, también vamos a considerar el mismo valor de porcentaje de incidencia en un total completo a desarrollarse en este mes. Y, eh, por ejemplo, acá se nos presenta la situación en que consideramos que un rubro X va a ser desarrollado a lo largo de más de un mes. En este caso, a efectos del ejemplo y sin haber hecho el análisis correspondiente específico eh, a determinar para la obra exactamente, sino solamente... Eh, para centrarnos en, en la generación de los datos para el gráfico de la curva, vamos a determinar que este porcentaje de incidencia correspondiente a este rubro va a ser eh, desarrollado a lo largo de tres meses. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es considerar el total del porcentaje de incidencia dividido en 3, en este caso, porque estamos considerando que va a ser realizado justamente en tres meses. Entonces, para el mes 3 y para el mes 4 va a corresponder el mismo valor del tercio correspondiente a este rubro. Específicamente sucede esto en los casos en los que hemos determinado que la, eh, el plazo de extensión del, de la ejecución de la tarea va a, torma, va a tomar más de un mes. Lo mismo va a suceder en este caso con el rubro que está a continuación, cuyo porcentaje de incidencia va a ser dividido en tres para poder ser considerado realizarse en eh, tres meses. Nuevamente, si continuamos completando, vamos a encontrarnos con otro porcentaje de incidencia de otra tarea, de otro de los ítems o rubros de la obra, en este caso que va a ser realizada en un solo mes completo el cuyo porcentaje de incidencia va a, ser, eh, completamente con, va a estar concentrado en ese solo mes. Bueno, con el mismo criterio continuamos el, el desarrollo de, de la asignación de los porcentajes eh, distribuyéndolos en todos los meses de la obra. Acá, por ejemplo, tenemos nuevamente uno que va a ser dividido en dos porque va a ser realizado en dos meses. De esta forma continuamos todo el desarrollo de la asignación de las eh, de las tareas y de la de cuánto va a incidir eh, con sus porcentajes cada uno de los rubros en cada uno de los meses del plan de trabajo.